Hola gente, ¿qué tal como un mi video y Estamos jugando al Pan. Pan y Federico. Sí, Pan y Federico. Es el... Y esta vez con Ramón, tío. Que una pata de piedra. una partidita. Un jugador. Pan. Sí. sí. sí. sí. Ok, no, dale, dale, dale, va. Este este no, no, no, no, no. No, no, no, no. No, no, que No, A ver, a ver, a ver, más Ay, la no, no, no, no, no, una Una no, no, la no, No, Lupi. No bueno, me, me, me podías haber soltado. Suéltame, sí, sí, sí. suéltame, suéltame. No. <risa> <risa> ahí está, a ver, ahí está. Dice, vaya, entendí una cosa que se ve en el video de recordar una cosa. Perdón, muchas ¿sí? veces esto? Por eso agarramos y ¿eh? me a perder con un tiempo limitado que sea o sea, útil Eh, ok, ok Pero si yo uh -huh. hago esto... Pa, saltamos a la vez ¿Qué? Ahí está, ahora... Ahora me agarras Ahí está Son los mejores para este juego Ay, ok. Ok, ok, ok. Yo. Me mato No pensaba que esto, no, sabe que vamos a hacer esto en un día A la A ver, a ver, a ver, a ver. Esto, esto Ay, voy a No. No, no, no, te que cortar, que eres. que, Ah, me tengo que agarrar yo. Qué es cierto. A ver, no te rato, que ya sabes, eh, y yo me agarro, yo tengo que agarrar. Ahí está, ahora sí, soltate, soltate, soltate, soltate. No me puedo soltar, no me puedo soltar. Ahí está, no me soltar. ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Oye, p****! Es que me agarro. Pero agárrate, coño. ¿Dónde está? Puta Puta ¿Qué te cuesta picar al control? No sé Ahí está Ya te lo clique por ti Nah, no pinches wey Ya sabes ya sabe, ya sabes ¡Ay! Perfecto Por eso un control, ahora Dale, pues tírate, tírate ¿Me tiro? ¿Me? Ah, ya sé, ya sé, ya sé. A ver, a ver, no, no Vamos a la pared que está allá arriba. Ahí está. A ver, a ver, no, no, no. Primero hay que hacerlo como yo, porque lo pasar por lo para arriba está bien difícil. Pégate más acá. Ves oh. que te dije, pétanos mucho más. ¿no? Okay. quién se va a agarrar? Siempre llego más lejos. <risa> no, no, no. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? no. Vale, vale bueno. <risa> bueno chavales, espero que, <risa> que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima, adiós